Bueno, volvemos otra vez a la ECE. ¿Cómo fueron las prácticas? Sencillas, ¿no? ¿Hubo problemas? Sí, sencilla. No sé si... Parece que me equivoqué yo un poco. No, estuvo bien. Estuvo bien. no, estuvo estuvo bien. Bien. ¿La sí no la... hice la X, Puso regular no, no. No otra cosa. Me di cuenta después. Bueno, bueno. Vale. Perfecto. Bueno, vamos Lo a ver. José. Por... Buenas Fernando. Hola, ¿cómo bueno, estamos? Hoy Hola, empezamos buenas. Hoy empezamos un, un tema que bueno, es un poquito pesado. ¿Vale? Uf. Un poquito pesado. Bueno, el último y era, un, hay... era un poquito pesado, José. Buenos días. Un poco, buenos días. <risa> un sí, sí, bastante. Ah, venga, venga. Bueno, no pasa nada, lo intentaremos. Ya, ya, ya, ya. Lo intentaremos... Intentaremos hacerlo lo mejor, lo mejor posible. ¿Vale? Bien. Recordamos un poquito. ¿Vale? Voy a poner a compartir. ¿Vale? Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Vale? Vale. Bien. Recordamos un poquito. vale me a a compartir vale voy a compartir mi pantalla vale vale bien recordamos un poquito no Lo que hemos visto hasta ahora de forma muy, muy, muy rápida. ¿Vale? La F, ¿vale? Se divide en columnas, ¿vale? Se divide en filas, ¿vale? Las columnas las ponemos el nombre de una letra, de la letra del alfabeto, y las filas las nombramos con el nombre de. con, el, con un número, ¿vale? Una celda es el cruce entre una columna y una fila, ¿vale? Es como una caja, ¿vale? Y tiene nombre. El nombre es. A ver, eh, G4, es el nombre de la, de la cajita. Yes, exactamente. ¿no? A5, B2. Dime, David. Yeah. Bueno, mientras David soluciona el tema técnico. ¿Vale? Bueno, las celdas, ¿vale? se nombra por el primero por el nombre de la, la letra de la columna y seguido del número de fila de acuerdo Hemos, vimos que, que cada celda podíamos decir qué es lo que iba a contener vale o acordáis de todo esto no podía contener números podemos contener monedas contabilidad fecha que podíamos poner números de decimales vale y podíamos darle un formato formato es pues cambiar los tipos de letra un tamaño ponerlo en negrita vale ponerle un color a la letra o alinearlo etcétera etcétera y todo esto para qué bueno para qué precisamente para la clase que vamos hoy ahora eh, vamos a entrar en lo que verdaderamente es bueno la este que es con el cálculo ¿vale? y aquí entramos con las matemáticas ¡Oh, matemática. Uh, qué malo. No, ¿vale? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Hay que tener un poco, hay que saber un poquito de matemáticas, ¿vale? Operaciones básicas, ¿vale? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Vale? Simplemente tenemos que saber cuándo emplearlas, ¿vale? Eso lo empleábamos, lo que nosotros llamábamos al principio, en la primera clase, no sé si os acordáis, que eran las fórmulas. ¿vale? Nosotros creábamos fórmulas, que lo hacíamos por medio de eh, operaciones aritméticas, que eran sumas, rectas, multiplicaciones y divisiones. También habían comparación, acordaros, y también podíamos concatenar, es decir, unir celdas que contenían texto. ¿Vale? Eso se hace a través de fórmulas. Entonces es importante eh, distinguir ¿vale eh, qué fórmula es la que nos ha, hace lo que, lo, lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Dime, Cristian. Cristian, dime. Eh, sí. Con, con base a lo que tú estás diciendo, se puede, se puede sumar, rezar y... Eso Exacto. lo entiendo, pero lo que no entiendes es que si se puede hacer lo mismo, pero con, con nombres. Le haría un error, ¿no? Eso da un error. Al sí. hacerlo como tú lo haces, pero con nombres. Le con nombre error. vamos a ver, eh, con nombres, te refieres que eh, yo no puedo poner aquí, por ejemplo, el perro, ¿vale? Y aquí casa, ¿vale? Y yo no puedo hacer una fórmula de suma de letra. Eso no se puede hacer, se pueden unir las letras, pero no se pueden sumar, solo se suman números. ¿Vale? ¿Y por qué y da error? Da error porque las, las letras no se pueden sumar, se suman números. Ah, vale. ¿Vale? Esa era mi idea, gracias. Venga, gracias a ti, Cristo. Gracias a ti. ¿Vale? Dime, David. Bien. Mira, yo uso unos listados de, de famosos que puse aquí en las celdas. Disculpa. Fronteras, dos. dos. Javi. ahí? No, no te... Habla un poquito más despacio, es que no te no. Yo he puesto un listado de famosos que eran fronteras, y salió todo en la donde nacían Sí. Y me salió todo bien. Sí. Perfecto. Y, eh, a todos, pues ahí vale, que te ha salido todo bien. Sí, sí, todos los tres. Perfecto. Lide en eso. Perfecto. Bueno, volviendo un poco, ¿no? Sí. Tenemos sumas, tenemos rectas, tenemos divisiones, ¿vale? Son las operaciones, las fórmulas, perdón, la, las herramientas, ¿vale? Que nos permiten, ¿vale? Realizar una. Eh, que nos permiten construir nuestras fórmulas simple y llanamente. ¿Vale? Bien, en vez de estar dando aquí mucho el follón, ¿vale? Os voy a poner como un ejemplo, ¿vale? Para que os resulte muchísimo más sencillo. ¿vale? Imaginaros que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí, ¿qué te diría yo? Pues, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando en una oficina, ¿vale? Y una cosa típica es que queremos llevar en el Queremos llevar las cuentas, ¿vale? Las cuentas me refiero a las facturas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces vosotros tenéis aquí un listado y vuestro, en teoría estáis trabajando, ¿vale? Y vuestro jefe dice, oye, mira, Goyo, mira, Marta, quien sea, ¿vale? Que habéis mucho, ¿vale? Eh, quiero que me llevéis todos el, el control de las facturas. ¿Vale? Bien. Entonces, vosotros, como ya sois una especialista en Excel, ¿vale? Pues venís, abrís vuestro libro de Excel y ponéis, bueno, pues nombre del cliente, la fecha, el importe, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces venís vosotros y aquí pues, ponemos nombre, pues no, yo qué sé, eh, Coca-Cola, bueno, Coca-Cola, yo qué sé, ¿vale? Pues el día de esto compramos, pues no sé, 50 euros, ¿vale? ponemos esto del tipo fecha ¿de acuerdo? y esto lo ponemos del tipo moneda ¿vale? y venimos y compramos pues yo qué sé eh, ¿qué más compramos? pues la fruta ¿vale? compramos fruta la frutería de, de, del barrio ¿vale? y resulta pues no sé, que día 5 del 2 de 2020 pues compramos pues no sé, 100 euros ¿vale? ¿de acuerdo? Y así, pues, podemos comprar, yo qué sé, vamos a poner, vale, dime, decirme Que se ve la pantalla muy pequeña, ¿no podrías aumentarla un poquito? Un poquito, vamos a ver. así. Tener... Es que es muy chiquitín, ahí, ahí sí, ah, ahora. sí, ahora. Gracias. Vale. vale, venga, gracias a vosotras. ¿Vale? Pues bueno, imaginaros que hemos comprado en el supermercado, ¿vale? Y no hemos gastado, yo qué sé, 200 euros en la lavandería, porque no tenemos... Bueno, resulta de que, bueno, estos son nuestros... Bueno, lo, lo, lo que hemos ido comprando, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde está? Aquí. ¿Vale? vale ¿Vale? En la frutería hemos vuelto a comprar. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces llega vuestro jefe y os dice, vale, ¿cuánto nos hemos gastado? ¿Vale? Viene y nos hace la pregunta. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Vale? Yo quiero tener un control de lo que estamos gastando. ¿Vale? Para saber eso ¿qué tendríamos que hacer? ¿A ¿Alguien se le ocurre algo? No, asuma. Sí. Suma. Claro, hacer la fórmula de una suma. Bueno, estamos, eh, hacemos la fórmula de una suma, ¿vale? Entonces yo digo total gastado. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Total gastado, ¿vale? Y entonces generaríamos una suma. La fórmula siempre empieza por el signo igual. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vendríamos. Y pondríamos, esto es igual, y aquí viene la decisión primera. La primera decisión que tenemos que tomar es, o ponemos los números, o ponemos el nombre de la celda. En su día, estuvimos viendo que era mejor poner el nombre de la celda, porque si cambiábamos el número porque nos habíamos equivocado, automáticamente se hacía el total, automáticamente sin tener que hacer nada. En cambio si poníamos los números, cada vez que cambiáramos un número teníamos que irnos a nuestra fórmula y cambiar también un número, lo cual era, era un desastre, sobre todo cuando esto más creciera, pues sería un desastre, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es que pinchamos en la primera, ponemos la+, ¿vale? Ponemos el signo más porque es una suma, como bien habéis dicho, ¿vale? Ponemos el segundo, más, tercero, más Cuarto, a ah, quinto, sexto, bueno, y así, pues todos los que quisiéramos, ¿vale? Le damos y nos sale lo que el total, que es lo que pretendíamos, ¿verdad? Esto que hay aquí es una fórmula, una fórmula muy sencilla, extremadamente sencilla, ¿vale? Lo único que hace es sumar. Sí, pero ahora si modificas no te los cambia Entonces es más sencillo con el suma. No, sí, sí, no lo cambia Si nosotros venimos aquí y decimos Ah, esto no es 50, que es 100 ¿Veis cómo se ha actualizado? O decimos Oye, mira, que hemos vuelto ya a la frutería ¿Vale? O hemos ido, yo que sé, al cine ¿Vale? Hemos ido al cine. Bueno, la fecha da igual y no hemos gastado 50 euros. Bueno, hoy no quiere. Hoy no quiere trabajar. Hoy no quiere, mira. Es que tengo un montón de cosas abiertas y me escribe... De no, lento. ¿Vale? ¿Veis cómo se ha actualizado? Porque yo lo que he hecho es poner el nombre de las celdas. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, la verdad que sí, ¿vale? Bien, esto es una fórmula, la fórmula puede ser tan simple como una simple suma o podemos coger y, por ejemplo, calcular la media de lo que nos hemos gastado, pues tendríamos que sumar todo, tendríamos que dividirlo, ¿vale? Hoy no quiere trabajar, ¿no? Ana Belén no quiere trabajar el ordenador, es que los ordenadores son muy caprichosos, ¿vale? Esto lo entiendo. vacaciones, José? Sí, quiere vacaciones, exactamente. Pero no, me parece que no tiene derecho a vacaciones. Tiene que trabajar. <risa> si no saco el martillo... Oye, y una cosa. cosa. ¿Y no podrías utilizar la autosuma? Claro, eso es la función. ¿vale? Claro. Es, es, es que eso vamos. Muy bien, Goyo, eso vamos ahora. ¿Vale? Es que estamos también la como, sí, también como conocido como la suma. Claro, exactamente. Es más fácil la autosuma. Entonces, Goyo, eso es lo se mismo. lo comenté yo el otro día. a José Antonio y me dijo que iba muy avanzado claro, claro, vamos, es que vamos poquito a poco porque hay compañeros que sí conocen la Excel, pero hay compañeros que no conocen la Excel. entonces vamos para recoger a todo el mundo para que vayamos todo el mundo al mismo, al mismo. ¿vale? bien esto es generar una fórmula ¿vale? pero una fórmula puede ser también, por ejemplo queremos saber la media ¿vale? bien, pues queremos saber la media pues otra fórmula, ¿cómo se calcula la media? se suma todo, ¿vale? Y si divide por el número de, de líneas que sí, tenemos. Sí. ¿Cuántas líneas tenemos? Pues de la 3 a la 9 hay 6 líneas. ¿No? Pues yo la media sería... Es igual a este valor, porque no voy a repetir la suma, ya la tengo. ¿A qué la voy a repetir? Pues la utilizo. ¿No? Dividido entre 6. Dividido, ¿vale? Entre 6. ¿Vale? José Antonio, hay 7. Coca-Cola, frutería, supermercado, lavandería, frutería, frutería y cine. Hay seis. ¿Seguro? Sí. Una, dos, tres, cuatro, sí, sí. cinco, seis, siete. Muy bien, Enrique. Sí, vaya, vaya ojo que tenéis. Vaya ojo que tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto, Enrique. ¿Vale? Esto es otra fórmula. ¿No? No hay una manera también de que. Sí. De, de pinchar ahí y que, y que te salgan las fórmulas hacia abajo. Sí, sí, eso, eso lo, lo vemos ahora, yo muy bien, ahora, ahora mismo lo vemos. vale esto es, esto es generar una fórmula, ¿cómo generamos una fórmula? Vemos lo que nos pide nuestro jefe, el problema que nos han presentado o la cosa que queremos realizar vale y empleamos la, las herramientas que tenemos. ¿Vale? Un, un segundo, Santi. Las herramientas que tenemos que son la operación aritmética, suma recta de y división, o las de comparación. ¿Vale? Dime, Santi. Ay, ya. ¿Qué me esperaste. Es que se hace dos, dos fórmulas, ¿no? Que me, eso de la fórmula de la letra y otra fórmula, ¿no? Es que me, me hago un No, tienes dos fórmulas. Santi, tienes dos fórmulas. Una que me dice... Sí. Lo que me he gastado, que es una suma, ¿vale? Sí. Y otra que me dice que es la media de lo que me he gastado, ¿vale? Que que de más, todo ¿no? esto es general, el importe, el importe. Claro, lo que yo hago para saber la media, ¿vale? Lo que yo hago es que sumo el importe y lo divido por el número de filas que tengo, ¿vale? Mm. Esto es una fórmula matemática, por eso se dice que en la ECE necesitan las matemáticas porque está utilizando como herramienta las matemáticas. Dime, Santi. Ay, perdona, David, disculpa. Ah, mal vale, lo quito. Se pasa Carlos. Dime. Carlos, es Carlos. Carlos. Dime. Pero enciende el micrófono. Enciende, enciende el micrófono. Ahora, ahora dime. Mira, si yo me voy al Medemar, me compro la Switch y me gusta un bastón Ah, vale, pero aquí no estamos hablando de videojuegos. Sí. Muy bien, cuando hablemos, vamos a hacer un curso de videojuegos. Ya esa me enseñéis vosotros, porque yo seguro que soy cero sí, Pero sí, ver, sí, Venga, sí. dime, Ángela. Sí, que, de, o sea, el total gastado o será 900 entre la media entre, entre las columnas, o sea, entre lo que han decidido comprar o han decidido ir, o sea, entre 7. Sí, esto, esto yo lo, yo lo eh, eh, pongo un ejemplo siempre. Imaginaros que esto es como un mecano o un molto. No sé lo que es, no sé si es un lego. El lego, ¿vale? Todo el mundo conoce el lego, ¿no? Que tiene pececitas y construye cosas, ¿vale? Bien. Eh, esto, como la matemática o como muchas cosas en la vida, ¿vale? Nosotros cogemos herramientas, que son las pececitas del lego. Y luego construimos lo que queremos, usando, ¿vale? Usando las piececitas. Por ejemplo, podemos construir una casa de, de Lego, podemos construir la nave de Star Wars que le guste, o podemos construir lo que... 40.000 cosas. Pero ¿qué hacemos? Usamos, ¿vale? Las piececitas. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Usamos las matemáticas, que son nuestras piezas, ¿vale? Para construir, ¿vale? Lo que nos pide de acuerdo cuál es el tema el tema de todo esto vale es que a los informáticos esto de estar construyendo fórmulas pues no nos gusta mucho vale imaginaros que nosotros aquí tenemos mil filas tenéis que estar poniendo aquí mil celdas vale cada vez que vamos aumentando pues un rollo vale además que es poco productivo vale qué hacen los la... que hacemos los informáticos Construir funciones ¿Qué es lo que hace funciones? Una función es una cosa repetitiva Que se hace siempre de la misma manera Y en vez de estar haciéndolo todo Simplemente la llamamos ¿Vale? Ejemplo En esta fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos una celda con otra celda Sumamos con otra celda Sumamos con otra celda, sumamos con otra celda. ¿Veis que estamos haciendo siempre lo mismo? Sí, sí. Una celda la sumamos con otra y otra suma, la sumamos con otra, y otra la sumamos con otra y otra la sumamos con otra. ¿Vale? ¿Qué hacemos los informáticos? Pues crear una función que se llama autosuma o que se llama suma. ¿Vale? Que lo que te hace es exactamente lo mismo. Dime, Claudia. Claudia, enciende el micrófono. Que yo no entiendo lo del F3 y lo del F4, F5. El F4, F5 y todo esto es el nombre de la celda. ¿No ves? El 100, ¿dónde está? En la F3. ¿Lo veis Ajá. aquí? El Ajá. F4 es este 100. Este, son los nombres de la celda. ¿Vale? Donde están los números que queremos sumar. ¿Vale? Vale. Bueno. Como iba diciendo, cogemos y creamos funciones, ¿vale? ¿Para qué? Para facilitar el trabajo, simple y llanamente, ¿vale? Eh, si puede hacerlo, puede hacerlo con los números que tú quieras, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, quiero poner 10, Judy, quiero poner 20, da igual, te, te, te, te va calculando él automáticamente, ¿Vale? Tú lo puedes cambiar. ¿Vale? Si hace un ejemplo en. Hacéis un ejemplo en vuestro ordenador, ¿vale? Veréis que hay mucho más. Podéis poner el valor. Lo puedo cambiar, ¿vale? Porque he creado una fórmula. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pone una función? ¿Vale? Bien. Una función. ¿Vale? Bueno, ¿Qué pasa hoy con la función? ¿Vale? Bueno, para insertar una función tenemos unas, eh, una gran ayuda que si sabemos, vamos a ver eh, aprendiendo todas las funciones de la F bueno, a quien le gusta aprender cosas, está perfecto ¿Vale? Se las puede aprender de memoria pero yo no lo aconsejo ¿Vale? Yo eh, lo que prefiero es aprender a usar la ayuda que nos da la F para saber qué función vamos a usar y cómo tenemos que usarla. ¿vale? Ahorita voy a... ¿Vale? En la tarde practicar un, un momento esto. Claro, también hay que practicarlo, exactamente. Claro. Claro, esto, esto hay que practicarlo, si no lo practicamos no, no, no, no se nos. No hacer. Bueno, ¿cómo se inserta una función? Mira, tenemos que darle a esta, a esta eh, este botoncito, lo veis, aquí, fx. ¿Veis? Yo me pongo donde quiero que aparezca el resultado y le doy a la fx. Y me sale una ayuda. Esta. ¿Vale? En esta ayuda tengo aquí, puedo buscar el nombre de la función si me lo sé. Si sé, por ejemplo, que hay una suma, pues yo vengo y pongo aquí. Suma. ¿Vale? Y le digo ir. Y él me dice todas las funciones en las que hay una suma. ¿Vale? Hay sumas más simples y hay sumas mucho más complicadas, ¿vale? que quiero, por ejemplo, multiplicar? o pues miro si hay. Lo pongo aquí, multiplicar, le digo ahí. Ah, mira, sí hay producto. Vale, perfecto. Por lo tanto, ya no me tengo que saber el nombre de las funciones. ¿Vale? También tengo la posibilidad, ¿vale?, de aquí de seleccionar categorías. ¿Qué pasa? Las funciones de Excel, dependiendo de lo que hacen, le han puesto un nombre. Por ejemplo, si hay funciones de fecha y hora, he creado una, ¿no ves? He creado una categoría que se llama fecha y hora. Cuando la selecciono, me aparecen todas las funciones que hay en la Excel, ¿vale? que están relacionadas con la fecha y la hora. ¿De acuerdo? Si me vengo aquí y digo, pues quiero de matemática, me aparecen todas las funciones, ¿vale? Que hay de matemática. Alguna puede que la use y habrá otras que no las voy a usar en mi vida, pero bueno, ahí están todas, ¿vale? Si quiero las de base de datos, aquí tengo, de base de datos, ¿vale? Si quiero de texto, aquí tengo de texto, porque hay funciones de texto. No suman, pero sí hay funciones de texto. ¿Vale? O lógica. Bueno, pues si sí es verdadero o falso. ¿Vale? Bien. Si las quiero todas, pues aquí las pongo todas. ¿Vale? Y aquí las tengo todas, las funciones que hay, sea de lo que sea. ¿De acuerdo? Vamos bien, ¿no? Esto es un poquito pesado. ¿Vale? Pero acordaros, para meter una función, simplemente le damos a la fx. Nos sale esta ventana y en la ventana tenemos la posibilidad de buscar o de seleccionar una categoría. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a nuestra suma. ¿Vale? Buscamos suma y aquí tenemos un montón de sumas. ¿Vale? Dime, Claudia. ¿Goyo? ¿Qué pasa si, si, si la metes Porque... Aquí de momento la sabes, pero ¿qué pasa si tú una función la escribes mal? Ahora, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora nos lo dice, no lo dice, no te preocupes, hoy ahora nos lo dice, ¿vale? Bien, una vez que seleccionamos, una vez que lo he puesto en azul, aquí nos dice lo que hace, no sé si lo veis, aquí abajo pone suma todos los números de un rango de celdas, o acordáis lo que era un rango de celdas? Unas celdas concretas. ¿Qué, perdona? Unas celdas concretas. Eh, un conjunto de celdas, exactamente. Elena, es un conjunto, un rango, acordaros que lo vimos al principio, en la primera clase, es que, son, pues, que era un conjunto de celdas consecutivas. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces lo que hace esta función es sumar todos los números de un rango de celdas. Por lo tanto, es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos sumar todos estos valores. ¿De acuerdo? Dime, Claudia. Activa el micrófono. ¿No podías poner un poquito más grande lo de la celda? Lo que pasa es que yo lo veo chiquito. ¿Más, ¿Más grande? Sí, aumentarlo un poquito. ¿O más grande la pantalla esta? Sí, la pantalla. Un poquito más. Vamos a ver. Porque es que la veo chiquita. Vamos a ver. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Vamos a ver. Si así, ojalá. Bueno, espero que así lo veáis. Ah, vaya, me la he puesto en el otro lado. ¿Será posible? aquí. Vamos a poner la 150, ¿vale? Uh -huh. Vale, vamos a ver. Eh, aquí. Esta no hay. ¿Vale? Eh, ¿Dónde está la nuestra? ¿Dónde está? Vale, esta. ¿Vale? Así la veis. Vamos a ver. Ahora se ve un poco gigantesco, pero bueno, a ver si se ve. ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor. Vale. Claro. vale. Perfecto, ¿vale? Bien eh, Bueno, estábamos en que elegíamos La suma, vamos a ponerlo otra vez ¿Vale? Si esto quiere escribir Suma La buscábamos ¿Vale? Bien, cuando le damos Veis que aquí está empezando a escribir Ya nos pone la palabra suma Que es el nombre de la función ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos que sumar? Aquí nos sale número 1, número 2, ¿vale? Esto se llaman eh, parámetros, ¿vale? Y esto puede ser o una celda o un rango de celdas, ¿vale? Como yo quiero, como yo quiero sumar un rango de celdas, ¿por qué? Porque quiero sumar todo esto, ¿vale? Queremos sumar desde la F3 hasta la F9, ¿vale? Pues yo puedo hacerlo de dos formas. Os voy a enseñar la sencilla vale la sencilla que es, le doy al botoncito este que hay aquí de acuerdo y entonces pincho y voy arrastrando veis que sale un cuadradito con hormigas que van andando de acuerdo una vez que he llegado al final suelto y vuelvo a darle otra vez vale Repito. ¿Vale? Me vengo aquí, le doy a la suma y me sale este, este, este cuadro. En este cuadro tengo los parámetros, ¿vale? O argumentos, ¿vale? Da igual. ¿Vale? En el primero me dice, suma todos los rangos de la celda. Tengo que decirle cuáles son. El ordenador es muy listo, pero no sabe cuáles son. ¿Vale? Entonces vengo yo, le pincho selecciono todas y suelto ¿de acuerdo? vuelvo a darle al clic y entonces me sale aquí ¿vale? que desde la F3 acordaros que el rango se ponía con la primera celda dos puntos y la última celda aquí que pone F3 que es F3 que es la primera celda y F12 que es la última celda ¿vale? ¿vale? Goyo, si ponemos y sale algo mal, aparece aquí que está mal, ¿vale? Si, por ejemplo, quisiéramos sumar letras, ¿ves? ¿Veis el código que aparece? Que pone valor, almohadilla, valor. Eso significa de que hay algo que está mal y que no funciona. No va a funcionar la función. Si yo le doy que, que vale, que está mal, pero que yo soy que yo quiero que siga haciéndolo, me va a salir aquí el mismo símbolo. ¿No lo veis? Que es, ¿vale? El, el, el, la almohadilla, ¿vale? Admiración, valor, admiración. ¿Vale? Significa que hay un error, que la función no está correctamente. ¿Vale? Me vengo otra vez aquí. Y observo, ¿vale? Que he seleccionado letras y las letras no se pueden sumar. José. ¿Vale? ¿Vale? José. Dime. Oye, señor es Jesús, ¿eso Jesús. de la almohadilla dónde no está? No, eso de la almohadilla sale automáticamente cuando ponemos una función mal. Ah, vale, vale. ¿Vale? Sale solo. ¿No ves? Si la ponemos bien, nos salen aquí todos estos números, ¿veis? El 10, que es este. sí. El 20, que es este. El 10, que es este. ¿Vale? Y aquí nos sale el total, 190. Como no nos sale nada raro, significa que se ha hecho bien. Le doy a aceptar y aquí sale 190. ¿Veis cómo sale lo mismo con la función que con nuestra fórmula? Habéis visto que sale igual. ¿Verdad? El mismo valor, pero hemos trabajado menos con la función. Tú mira qué poco hemos puesto. ¿Vale? ¿Vale? En cambio, con la, con la fórmula hemos estado que seleccionando uno por uno. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de usar funciones. ¿Alguna duda? Dime, Claudia. Eh, tengo una duda. ¿Por qué hay una... porque qué hay una... Sí. Porque hay un total gastado, es, es igual el total gastado con las mismas sumas, pues es diferente. Esta es de una forma de, de, en función, Claudia, una función que nos da la F para facilitarnos el trabajo. Mm. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, y esto también viene con lo que me preguntan por el chat, Elena. ¿Por qué hemos seleccionado, eh, seleccionado eh, letras? perdona, eh, celdas que no tienen número, ¿vale? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el día de mañana, si vamos añadiendo, por ejemplo, resulta que hoy no sé, hemos yo qué sé, no hemos comprado un móvil nuevo, ¿vale? Y no hemos ido yo qué sé, a Amazon, ¿vale? Y hemos comprado un móvil. Como está dentro del mismo rango de suma, todo funciona automáticamente. Por eso siempre es bueno coger más rango, es decir, coger más celdas en las que en un futuro podemos meter más datos. Dime, José. A ver, lo de la fecha, aquí no has puesto la fecha. En Cines? no has puesto la fecha y en Amazon tampoco has puesto no, la fecha. No, bueno, es que a mí lo que me interesaba, ya, está, ya tenemos la fecha. Eh... Eh, a mí era por el tema de... De, a mí lo que me interesaba sí, no, era. El... Eh, pero muy bien, José. Los precios. Pero bien, José, perfecto. Ya le hemos puesto la fecha. Muchas gracias. precios, vale, vale. ¿Vale? ¿Habéis visto qué sencillo hacer una función? Y habéis visto qué sencillo hacer la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una función que nos calcule la medida. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Nos ponemos aquí y decimos, oye, llamo a las funciones de Excel. Oye, muéstrate que te voy a buscar. Ya lo buscamos a buscar. ahí promedio, ¿no? Bueno, promedio, o media, ¿vale? A ver, media está, bueno, pero la media esta no es, ¿vale? Efectivamente, es promedio, ¿vale? Pero bueno. Sí, es promedio, no te deja hacer, ¿vale? Promedio. Bueno, con quién. Busco promedio, y entonces me devuelve el promedio, la media aritmética, justo la que estábamos buscando, del argumento de los cuales, pues, vale, perfecto. Bueno, venga, vamos a, vamos a configurarla. Le doy a aceptar y entonces me pide otra vez un rango de números sobre los que queremos hacer la media. En este caso, hacemos lo mismo, el mecanismo es exactamente el mismo. Le damos al botoncito aquí, selecciono, ¿vale? Y le doy a la V. O, perdona, le doy aquí y le doy a aceptar. No os quiero liar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mi hermano me trajo. ¿Habéis visto? Esta no da Faldi. igual. porque hemos, porque hemos añadido una, ¿vale? Mi papá fue Andy también. ¿De acuerdo? Dime, Claudia, ¿tiene algún problema? No, no, ya entendí, ya. Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, seguimos andando un poquito más, ¿vale? Es muy sencillo esto hasta ahora, ¿vale? Bien. Otra cosita interesante a la hora que utilizamos función y fórmula, ¿vale? Imaginaros que tenemos esto mismo. ¿Vale? Exactamente igual. ¿Vale? Vamos a copiarlo y nos vamos a abrir en otra hoja para que nos quede más claro. ¿Vale? Ah, perdona. Vale. Vale. Imaginaros que nosotros somos una empresa, ¿vale? Esto lo borramos, ¿vale? Y esto lo borramos. ¿Vale? Imaginaros que somos una empresa, ¿vale? Y queremos llevar el control de lo que ganamos y de lo que tenemos que pagar, ¿vale? Esto no sé si cuando vosotros compráis una cosa, por ejemplo un móvil... O compráis fruta, o compráis cualquier, cualquier cosa que compréis, hay una parte de dinero que es el que se lleva el, el la persona que, que te vende el producto, hay otra parte que son los impuestos, que habéis oído mucho eh, de oído de de hablar de, de ellos, bien, ¿vale? Que es lo que nosotros pagamos cada vez que compramos, hay una parte Un nuevo que nuevo. se lo lleva el Estado para. Pagar a los médicos, para pagar a la policía, para pagar a todo. El mundo, ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé, pero si nos cobran impuestos hasta por respirar. Ya, bueno, eso, eso ya, eso es otro tema. ¿Vale? Eso ya no tiene nada que ver con la EF. Pero bueno, yo como soy un... Soy, soy, vamos a ver, yo quiero saber lo que gano, lo que tengo que pagar de impuestos, tengo que separarlo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me compro un un móvil que vale 100 euros más impuestos, el, el, el, el móvil me va a costar más de 100 euros. Los 100 euros se lo queda el hombre del, de la tienda y el IVA se lo, lo, lo da al Estado para que, ¿vale? para, que, para, para que podamos tener servicios públicos. ¿Vale? Exactamente. Sí, sí. Vale, estoy de acuerdo con ello, pero bueno. Es lo que toca, no toca, toca pagar impuestos, ¿vale? Entonces viene y nos dicen, oye, que mira, que nosotros queremos saber, viene vuestro jefe y dice, oye, mira, hacerme una ESA de esas tan chulas que vosotros hacéis, ¿vale? Diciéndome lo que yo verdaderamente me quedo yo y lo que yo pago por el IVA, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo aquí apuntaría lo que yo gano, pero tengo que calcular lo que supone de impuestos, ¿vale? De momento sabemos que los impuestos, ¿vale? lo ponemos aquí, es de tipo tanto por ciento y decimos que es el 21, ¿de acuerdo? ¡Hala! Toma la esta, anda que como tengamos que pagar estos impuestos, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Vale? Bien. Pagamos el 21%, ¿no? Eso, eso lo sabéis más o menos todos, ¿no? Vale. Bien. Y venimos nosotros, ¿vale? Y, y viene tu jefe y dice que, bueno... Que ha vendido, yo qué sé, una plancha, ¿vale? Que la ha vendido esta fecha, ¿vale? Y que la plancha vale 150 Es lo que, vale, pero tengo que añadirle los impuestos que es lo que me tiene que pagar el cliente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo sé qué impuestos tengo que pagar? Bueno, pago una fórmula y yo sé que para calcular los impuestos... ¿Vale? Yo tengo que multiplicar este valor por este valor. Pero luego tienes que hacer el porcentaje, no, no. solo multiplicarlo. No, Enrique. Puedes hacerlo de dos maneras, sí, luego dividiendo pero... entre 100 o dándole al botón de porcentaje y ya te eh, sale. Exactamente, pero como yo quiero trabajar menos, ya he sí. creado aquí una una celda que es del tipo porcentaje y él me va a hacer el cálculo de porcentaje. Así, ya directamente, aunque sí. esté en otra celda eh, lejana. Exactamente. Eh, vemos esto y, y cogemos todas las. Y, y hablamos todo, ¿vale? ¿Qué haría yo aquí? Para calcular el importe, el IVA, lo que tengo que pagar de impuestos tendría que poner fórmula, no función, fórmula. Pongo que es igual al importe, a lo que vale la plancha, ¿vale? Por, que se pone con un asterisco, el asterisco, para los que no lo sepan, le doy a esta tecla larga y al número 2. Ay, disculpa, perdona, hoy madre mía, me quedo una vez. Disculpa, aquí, a ver, eh, aquí, veis que aquí, hay al lado de la gorda, hay un asterisco. Pincho aquí y al asterisco y entonces me sale el asterisco. Es la multiplicación. ¿Por qué tengo que multiplicarlo? Por este valor. ¿De acuerdo? Y entonces vengo y digo que es igual y ¿no ves? Enrique, ¿cómo me hace el cálculo automáticamente? Me dice 31,50. ¿De acuerdo? Esto es otra fórmula. Sé que para que para saber el valor del IVA, tengo que multiplicar lo que me cuesta la plancha por el tanto por ciento. ¿Vale? Venga, dime, Claudia. O oh, las del campo. Decidme. Por ejemplo, yo que quiero hacerte una pregunta, que, por ejemplo, si hacemos una consulta, o sea, ¿qué datos debemos utilizar? Una consulta de, por ejemplo, de, de lista de compañeros, de lista de, de, de material, de lista de, de todo eso, de una consulta. ¿Cómo que una consulta? ¿A qué te refieres? Defíneme un poco de consulta. Es que yo hace ya tiempo que no, no me acuerdo, porque lo hice en el instituto una consulta de todo el tipo de listas que había que poner. Vale, tú lo que puedes crear es una tabla, sí. ¿vale? Con los nombres de el nombre de, eh, nombre de tus compañeros, con los datos que tú quieras, con la edad de tus compañeros, con la, lo que tú quieras, la, la, la información que tú quieras. Y luego lo que haces son filtros. Eso no son funciones, son filtros. Ah, Entonces sí. yo digo, pues quiero saber los que tiene los que viven en Sevilla. Quiero ser los que tienen 20 años. Quiero lo que Entonces, voy haciendo informes en base a la selección de filtro Vale, vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vale? ¿Está claro esto del impuesto? ¿Vale? Dime, Goyo. Otra cosa. ¿Yo puedo arrastrar el IVA hacia abajo? Sí, ahora mismo lo vamos a hacer. Ahora mismo lo vamos a hacer, ¿vale? Es que es justo lo que yo quería. Es que esto está hecho a casi cocho para que veáis una cosita. Dime, Claudia. Claudia, activa el micrófono, por favor. Voy al supermercado, por lo menos, digo yo, y puedo hacer aquí en Excel una lista, por decir, de frutería, eh, tal mango, pera, manzana, un ejemplo. Sí. Eh, eh, supermercado, arroz, queso, leche, eh, eh, verdura, tomate, sí. eh, pepino. ¿Puedo hacer eso? ¿O, o sí, no? claro. Y si tienes lo que vale, puedes compararlo con lo que te cuesta ahora y saber si ha subido o ha bajado. ¿Vale? Vale. Sí, puedes usar también la F para eso. Vale. Aquí hemos utilizado una fórmula, ¿no? Y aquí utilizaríamos sería la suma de este valor más este valor, sería lo que me tiene que pagar el cliente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo vendría aquí y diría esto más esto. ¿De acuerdo? Entonces la persona me paga 180 euros, 181, de los cuales 150 son para mí y 31 son para, eh, la, para, para el Estado. Libre. Marta, ¿Cómo has hecho el importe con lo del IVA? Sí, mira, yo me he puesto en la casilla, en la celda, donde quiero poner el total del IVA. ¿De acuerdo? Sí. Yo le digo que es igual a el contenido que hay en la F3, que en este caso son 150 euros, pero F3, ¿no ves? Por, le pongo el símbolo de, de multiplicación, por... Uh -huh lacados, ¿vale? Que es el, el IVA, ¿vale? El tanto por ciento, ¿de acuerdo? Sí, me acuerdo. Venga, gracias, Marta. Dime, David. Ya. ¿Cuál es el...? Bueno, 181,50 euros, ¿no? ¿El qué, perdona? 181,50 euros. ¿Con 50 euros? 181,50 euros, ¿cuál cuesta la plaza de cuero? Claro, no, pero... costo. Eh, no te entiendo bien. Que la qué que cuesta es este, este, este resultado, ¿no? ¿eh? Sí. Esto es lo que qué, cuesta. Qué. 150 es lo que cuesta. Y esto es el IVA que yo tengo que calcular. Vale, te... ¿De acuerdo? Vale. Ahora imaginaros que empezamos a rellenar esta tabla. Y como bien decía Goyo, ¿vale? Podemos copiar. ¿Vale? Evidentemente, este valor es fijo, por lo tanto, este no lo vamos a copiar, pero sí podemos copiar nuestras fórmulas. ¿No? ¿Cómo lo haríamos? Seleccionaríamos, ¿vale? Y, por ejemplo, arrastraríamos. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto lo que he hecho? La primera y para abajo. Y ya Una cosa, José. Sí. Este. Tú puedes hacer eso, pero eh, no, eh, también podrías hacer que la fórmula, eh, cuando tú pongas el precio, el importe que se lleva el, el que vende, sí. te la calcule directamente. ¿Cómo que te calcule directamente? Sí, o sea, donde tú tienes 250, ¿Sí? en, en el momento que tú pongas debajo. Lo que ha costado, digamos, un móvil de 300 euros. Sí. Que te saque directamente el IVA y te calcule el total. Sí, pero eso siempre necesitaríamos dos casillas mínimo, Gonzalo y Begoña. ¿Por qué? Necesitaríamos una celda donde ponemos el valor, ¿vale? Y otra donde aparece el total. Claro, pero. ¿Vale? Pero podríamos quitar esta columna y hacerlo todo en una fórmula más compleja. Pero ahora mismo, como no queremos ponerlo tan complejo, lo, lo vamos a hacer paso por paso. ¿Vale? Más despacio. ¿Vale? Vale, Bien. Yo llego y me puedo comprar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un bocadillo. ¿Vale? Y bueno, sí, el bocadillo es mal, mal ejemplo. ¿Vale? Pues me compro un coche, ¿vale? Que vale 100 euros, ¿vale? Un coche de esos elegido ojo, no un coche de estos grandes. ¿Vale? Le digo que son 100 euros, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? No me ha calculado el IVA. En cambio, aquí tengo la fórmula. ¿Por qué no me la ha ¿Por qué no me la ha calculado? ¿Vale? Un, un segundo, Marte, Claudio, ya ahora, ahora, ahora lo tengo, ¿vale? ¿Por qué no me la ha calculado? Porque si observo, me está sumando, multiplicando F4, ¿vale? Que es correcto, ¿vale? Pero me lo está multiplicando por K3. K3 no es el IVA. Es una abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo copio una fórmula, automáticamente Excel va poniendo va cambiándome la fila conforme voy copiando la, la, la fórmula. ¿Entendéis lo que os quiero sí, decir? Sí, lo que quieres decir tú que tú tienes que orientar la celda o, o, no. o la fila en función de la fórmula que estás utilizando. No, no Enrique, es que cuando yo copio, conforme yo voy copiando, si tú ves, yo ahora mismo estoy en la fila 4. Sí, claro. Hace, me cambia por el capo, me, me suma uno a la fila, claro. Pero como era, como era, no como era a, la k, a la K2, a la k dos pues no te hace la fórmula. Eso es ya, lo que quiero decirte, exactamente. Pero, te va a dar error, claro. Cada vez que yo sumo, Eso. cada vez que yo su, cada vez que yo copio, él dice, oye, cuántas filas han saltado, han saltado a filas. pues le suma la fila. ¿Vale? Dos. Como es vale, la F2, como F5. no tiene valor, te va a dar error. Ya, ya, ya. Va a sacar... no, no, pero Enrique, espera espera un segundo, que va muy rápido. La, la, como yo he copiado y he pegado dos saltos, dos saltos a la fila, le sumo a la F3, le sumo dos, que sería F5. Sí. ¿De acuerdo? Pero también me suma los saltos a esta, al impuesto. ¿Qué pasa? Que cada vez me va cogiendo valores de aquí. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, una vez me está intentando sumar F18 ¿Vale? Con la K17. ¿Veis cómo me la va bajando? Me la va, me la va conforme voy copiando me la va eh, me va calculando las filas y las columnas en base a donde yo estoy poniendo el valor. ¿Vale? En algunas ocasiones eso me interesa, pero en este caso no me interesa. ¿Por qué? Porque el IVA siempre va a estar en la K2, ¿vale? Claro, es el cómo lo hace. Yo puedo decirle a, al IVA, decirle, oye, aunque yo lo copie, siempre va a estar en la K2. ¿Cómo se hace? Poniendo el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila, ¿vale? Si yo hago esto en mi fórmula, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando la copio, mirad lo que pasa. ¿Habéis visto cómo si me calcula? Porque no ves, me está multiplicando por la K2. Y si la pongo aquí, me, si yo pongo aquí un valor, por ejemplo 200. También me sale, ¿por qué? Porque me la está multiplicando por la K2, porque al ponerle el símbolo de dólar, me fija esa, esa celda. No deja que aunque yo la copie mil veces, siempre va a multiplicar por la misma, por la que yo le he dicho. Dime, Marta, empezamos con las dudas. Dime, Marta. A ver, pues que a mí no me sale... No te sale el que no te sale. O sea, que intento hacer el, el, el importe multiplicado por el IVA y me da otro número, otro número diferente. Vale, pero ¿por qué no lo has puesto aquí al tanto por ciento? Tienes que decir que es del tipo porcentaje. Ah, bye. vale. ¿Vale? Pruébalo y Lara nos cuenta. Claudia, dime. Okay. Claudia, activa el micrófono. Estoy un poco liada con el tema del IVA y del importe, porque yo no entiendo una cosa. O sea, el importe uh -huh. es una cosa y el IVA es otra cosa o tiene que ver con el importe del IVA. Vamos a ver, esto es un ejemplo que yo he puesto, un ejemplo real, real. Cuando nosotros vamos y trabajamos con factura o pagamos, ¿vale? Nosotros hay una parte que es lo que nos cuesta, lo que queremos comprar, por ejemplo, una manzana. Queremos comprar una manzana, ¿vale? Una manzana vale un euro, pero nosotros pagamos un euro coma diez céntimos, ¿vale? Esos diez céntimos son el IVA, ¿vale? ¿De acuerdo? Es, es, es... Una obligación que tenemos todos los ciudadanos españoles y en general del mundo entero. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, nosotros queremos hacer en este ejemplo para, para explicaros el tema de, de, de la fórmula y de, y de cómo se fijan las la celdas y por qué se tienen que fijar. ¿vale? Hemos puesto este ejemplo, ¿vale? Porque creo que es el más, eh, el, más el más simbólico. ¿vale? Que he encontrado, ¿vale? Y, y, y, ¿Por y... qué se paga IVA? Vale, se paga, punto. Eso no me interesa, ¿vale? Hay que hacerlo. ¿Y la fórmula o, o, o la estoy dando yo? ¿vale? Una pre... O sea, una duda. O sea, que el, el... o sea, que el 31 es para ellos y el 50, que por lo menos el Iba 31,50 euros, un ejemplo, ellos se agarran sí. el 31 y nosotros sí. el 50. 150, nosotros ganamos 150 y tenemos 31, pero eso da igual, Claudia, yo lo que quiero es que te fijes en la fórmula, cómo calculamos eh, lo que se lleva, lo que ganamos nosotros y lo que gana el Estado, el impuesto, cuánto hay que pagar del impuesto, ¿de acuerdo? Se hace con esta fórmula, se multiplica este valor por el tanto por ciento, que el tanto por ciento lo dice el gobierno, ha dicho, para el 21% para las planchas, ¿vale? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos que, cuando, cuando pagamos, pagamos una parte que es lo que vale la plancha, otra parte lo que es el IVA, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando este valor por el 21%, es una fórmula, una fórmula que, que tienes que conocer, evidentemente, y no te la vas a inventar, ¿vale? Es una fórmula. Si no buscas cómo se calcula el IVA en internet y te dice que se multiplica, ¿vale? El valor, este valor, el valor de lo que vale una plancha por el 21%, ¿vale? Y te dice que esos 31,50, ¿vale? Es lo que tú pagas en impuestos y el 150 es lo que tú ganas. ¿De acuerdo? A ver si, ¿Vale? ten... A ver si entendí esto. Esto es una fórmula, ¿no? Esto es una fórmula. Ajá. Y, o sea, de, pre, una pregunta, este, eh, por ejemplo, ¿quién importa 150? ¿Quién iba 331,50. ¿Y 181,50 es que el total o...? Es lo que te tienen que pagar, ¿de acuerdo? ¿Uno o ellos a nosotros? Eh, ellos no, el, la persona que te compra la plancha. Ajá. Y si en el caso fuera uno. Cla Claudia, tú solo quédate con la fórmula. No, pero que estoy un poco liada. Ajá. Y si fuera Vamos yo. Voy a ¿Y si yo poner fuera? otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. ¿os hay sí, a... mucho con el tema de este? Sí, muy liada estoy. Vale, ¿estáis todos muy liados? Sí. Sí. Vale. Bien. Santi, tú te también te te te estás ligada. ¿No todos los que me van a ir levantando la mano es porque no entendéis esto? No, eh, José Antonio, no, en mi caso no. Yo lo que, que quería, quería es que volvieras a explicar, por ejemplo, cómo ha llegado a poner el, el guión ahí antes del euro y todo eso. Porque eso creo que es lo que le ha, le ha liado a la gente. no, no Porque el, el, no saben el, cómo ha, no hay valor, ha llegado a hacer eso. Porque esto. aquí no hay valor. Como aquí no hay valor, pues no calcula. ¿Vale? Dime, Santi. Es que estaba diciendo menos, me lo ha dicho ya. Esto del, del euro y este es el punto que me ha dicho, que no hay, no hay valor, ¿no? Lo tienes que poner tú el no, no valor, ¿no? No, no hay valor. De eso olvidar. Olvídate, Santi, ah, no vamos a Entonces, que como sale tanto eh, euro con la X, sí. tengo que contarse el, el 21. Multiplicarlo por... Es que esto es complicado. Vamos a, vamos a cambiar. José, eh, está es relacionado con esto? Ya. Yeah. Vale, vale. Lo vale, que decir yo... ¿Vale? José. Bueno, de momento no... Bueno, vamos a olvidarnos de los no importes. ¿Vale? Vamos a crear otra F. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a crear otra Excel. ¿Vale? Vamos a poner nombre de alumno, ¿vale? Y vamos a poner la edad, ¿vale? Y vamos a poner la provincia, ¿vale? ¿Algún dato más? Por ejemplo, esto, ¿vale? Y vamos a empezar a poner, ¿vale? y ves, Al curso, ¿vale? Vamos a poner curso, ¿vale? Bien. Ponemos el nombre, José, edad, yo qué sé, 45, ¿de acuerdo? Provincia, yo qué sé, Albacete, ¿vale? Curso, líderes digitales 2, ¿de acuerdo? Vale, vamos a poner otro, Enrique, esto no es Enrique, ¿vale? Enrique no, 25, de Murcia, ¿vale? Líderes digitales, dos. No. Otra, Judy, ¿vale? Eh, 21, ¿vale? De Murcia, ¿vale? De Marta, Rosa, ¿vale? Claudia. Eh, Lidia, Claudia. Claudia, ¿vale? <risa> Muy bien, ¿vale? Y nos inventamos aquí los números. 40... ¡Ay, Alá, lo que le he dicho, perdonad, no, no sois vosotras, ¿eh? No sois vosotras, ¿vale? No sois vosotras, ¿vale? Bien, y aquí tenemos una de Asturias. Asturias. Otra que... Bueno, esta es de Galicia, Esta es de, Malicia, esta es de Barcelona. Perdona. De Madrid. ¿Vale? ¿Vale? Y esto, pues bueno, vamos a pensar que... Todos ya me gustaría a mí llegar a los 40. ¿A quién? A mí. A mí, ya veréis cómo llega todo, llega en esta vida. Yo tengo 32. Ah, te, te falta poquito. Venga. Yo casi vale. 40, pero... Muy bien. Da igual, sí. Esto es un ejemplo, ¿vale? Bien, para que veáis que todo no tiene que ver con, el, con los importes y con multiplicar y todo eso, ¿vale? Imaginaros, tenemos esta F, ¿vale? y llega y nos pregunta, oye, queremos saber cuánto suma todas las edades de todos nuestros, de, de todos nuestros alumnos de Líderes Digitales 2. Por ejemplo, ¿vale? ¿Eh? Necesitamos saber que cuánto sumamos entre todos los alumnos que hay aquí, cuánto sumamos, ¿vale? ¿Qué edad sumamos? Bueno, evidentemente va a salir mucho. ¿Vale? Pues nosotros creamos una fórmula. ¿Vale? Creamos una fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sabemos que en la columna de la D tenemos todas, todas las edades de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar, ¿no? Todas las edades de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues venimos aquí y decimos total de años, ¿vale? Y decimos, es igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿vale? Y vamos a poner algunas celdas más blancas, ¿vale? Para saber por si hay que añadir. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿No? Le damos a aceptar. Bueno, hay por aquí algún error, pero bueno, era porque le había puesto un más. Pero veis, esto es una fórmula que hace la fórmula. Me dice los años totales de todos los alumnos que están haciendo el curso de líderes digitales. En este caso, todos sumamos 193 años. Una pasada vale de acuerdo de acuerdo eso es una fórmula vale que yo he construido porque la he necesitado de acuerdo vale bien bueno sí todo aquí tiene sí, ya habéis dicho todo la verdad pero es que no es que estos son estos son alumnos fantasmas, no están. No se han conectado. No se han conectado. Ahora verá, les vamos a poner falta. ¿Vale? Ahora les vamos a poner falta. ¿Vale? Los que claro, estamos aquí solo. buenos. Dime, Claudia. Ajá y tampoco. Y no. Ok, solo sumamos las edades, ¿no? Solo sumamos las edades. Es una cosa que me han pedido. Por ejemplo, el otro ejemplo. ¿Vale? Okay. Lista de la compra ¿Vale? Y viene y nos dice, vamos a hacer una lista de la compra ¿Vale? Bien. bien Bueno, vamos a comprar lápices ¿Vale? Aquí ponemos producto Cantidad ¿Vale? Y aquí ponemos precio ¿Vale? Por unidad ¿Sabéis lo que significa por unidad, verdad? Vale Bien esto es otro, otro ejemplo. Yo estoy poniendo muchos ejemplos para que lo entendáis. ¿Vale? vale. Espero no liaros, ¿eh? por favor. <risa> Espero. Sabía que iba a ser un poquito más complicado. Pero bueno, no pasa nada. Hay muchos recursos. Pues yo quiero comprar cinco lápices. ¿Vale? ¿Y cuánto vale un lápiz? Pues vale 50 céntimos, Por ejemplo, una burrada, pero bueno. Pongo un euro, José. Un euro, venga, un euro pa que no, no... para que no. Para redondear. Muy bien, perfecto. Me parece muy buena idea. Vale, un euro. Vale. ¿Vale? También voy a ir, voy a comprar gomas de borra. Vale. Pongo a, a, a dos euros. Y vamos a comprar. Y hay que comprar diez. Siete, siete. Venga, siete. A dos euros, ¿vale? Y vamos a comprar bolígrafos, ¿vale? Y que los bolígrafos nos cuesta... ¿vale? Vamos a comprar 20, ¿vale? Y son a... A 10 euros. A, hostia, 10 euros. Madre mía. Allí está muy caro, ¿eh? Está muy caro aquello. ¿Dónde es? Que no vaya a comprar. O sea, pon cinco, pon cinco. Venga, cinco. Venga, no pasa nada. Si esto es un ejemplo. Pues sí. ¿no? Venga, ¿eh? dime. Yeah. ¿Se puede comprar rotuladores? Rotuladores, claro, venga, vamos a comprar rotuladores. de rotuladores. hecho. Eh. Muy bien, vamos a comprar 10. Y lo vamos a comprar, Y van a ser más, más baratos que los Cartulina Cartolina, a un euro. ¿De acuerdo? Cartolina, cúter. Un cúter, venga, un cúter. ¿Vale? Un cúter. ¿Vale? Y vamos eh, a comprar uno solo. ¿Vale? ¿La un metálica? Cúter. Uno solo, y vamos a poner esto si es caro. ¿Vale? Dime, José, ¿cuál es el problema? Dime, José. Tienes que poner el micrófono, si no, no te oigo. Sí. A ver, anteriormente estaba aplicando un 32% de IVA, ¿no? Y no era el 21%. Era el 21, sí. Antes era el 21, pero hemos tenido que cambiar porque los compañeros seguían un poquito. ¿Vale? Ah, ah, ah. ¿Vale? Bien. Es bueno, vamos a parar. Más, ya veo que no. tenéis muchos productos, ¿vale? Pero vamos a cambiar, vamos a parar, ¿no? Porque si no, nos vamos a tirar toda la hora poniendo productos. ¿Vale? Bien. Vale. Ahora yo quiero saber. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto me cuesta los cinco lápices? ¿Vale? ¿Vale? Total. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si un lápiz me cuesta un euro y tengo que comprar cinco, ¿qué tengo que hacer? Multiplico el precio por la cantidad. ¿Verdad? Uno por cinco. Claro, exactamente. Pues yo lo voy a hacer en una fórmula y voy a ponerle esto es igual a la can, a la, al precio por este es cuarto. la cantidad. Este es mi cuarto. ¿De acuerdo? Sí, bueno, no es. ¿De acuerdo? Hasta aquí sencillo, ¿no? Bueno. Significa que cinco lápices me van a costar cinco euros. ¿Puedes repetirlo eso, José? Yo tengo aquí una cantidad... De, de lápices de Perdón, de cosas que quiero comprar En la papelería, ¿vale? Llega y nos dicen Oye, mira Quien sea Oye, mira, José Antonio Tienes que ir a comprar la papelería. Ah, vale, perfecto Bien, te vamos a hacer una lista Y entonces empieza Oye, pues yo quiero cinco lápices Pues tú apuntas Cinco lápices y sabes que vale un euro Cada lápiz Vale, perfecto. Otro dice: No, yo quiero gomas de borra. Vale, bueno, pues yo pongo gomas de borra. Yo quiero siete. Pues siete gomas de borra a dos euros. Vale, bolígrafo. Vale, pues yo compro bolígrafos. Vale, quiero 20 bolígrafos. Vale, a cinco euros por unidad. Vale, bien. Ahora, yo quiero saber cuánto me voy a gastar en lápices, cuánto me voy a gastar en gomas de borra, en bolígrafo. Vale, en total, para saber qué dinero me tengo que llevar. ¿Vale? Porque no me voy a presentar en la papelería, voy a pedirle todo esto y cuando venga y me den la cuenta no lleve dinero. oh Problema, problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, multiplico el precio que está aquí tres, por tres. la cantidad que está aquí. De cinco, de, de ¿Vale? ¿Vale? Sí, vale yo lo entendí ya. De acuerdo, pues yo ahora vengo aquí y hago lo mismo con las gomas de borrar. Multiplico el precio E3, por la cantidad. Es 4 de 4, sí, ya, ya lo entiendo ya. Vale, bien, perfecto. Vale, pues entonces ahora, ¿vale? Lo que hago es si yo pincho aquí y arrastro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Me lo hace automáticamente. ¿No ves? Este lo voy a quitar porque parece que confunde. ¿Vale? Bien. Este, ¿no ves? Multiplico la el, el, el precio 2 por la cantidad. 7 por 2, 14. ¿Vale? Perfecto. Y así con cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Yo ya sé que todo este dinero es lo que me va a costar. ¿Vale? pero quiero saber qué dinero me tengo que llevar. No sea que cuando me presente allí me lleve 20 euros y cuando venga aquí, aquí hay más de 20 euros. ¿eh? Además, es que hay por ahí unos bolígrafos que tienen que escribir solo Es decir, los tenemos que poner así, tenemos que decirle, escribe, y se pone a escribir solo, porque va, va, son un poquito, poquito caros. ¿Vale? Bien. ¿Cómo sé lo que tengo que llevarme? Pues entonces llego dice ¿Cuánto tengo que llevarme? ¿Vale? A la pepelería. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que me cuesta todos los elementos: los lápices, las gomas, los bolígrafos, los rotuladores y los cúter. Puedo hacerlo con una fórmula, como por ejemplo, es esto. O como ya conocemos, podemos usar la función suma, o acordáis? ¿Vale? Entonces vengo y hago así, y le digo, suma, ¿qué quiero sumar? Si sumo esto, solo voy a sumar una unidad de cada cosa. Como aquí tengo lo que me cuesta todo, mejor sumo esto, ¿no? ¿Me seguís? ¿No? Vale. Le doy. No me ha dado ningún error raro. Le doy a aceptar. Y a mí me cuesta. Ya sé que tengo que llevarme 139 euros a la papelería para traerme todo lo que me habéis pedido. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? ¿Este mejor? Vale. ¿Qué hemos usado? Una fórmula para calcular lo que me cuestan los cinco lápices, las siete gomas, los 20 bolígrafos, los 10 rotuladores y un cutter. ¿De acuerdo? Y he usado una función, ¿vale? Para ver el total, todo lo que me tengo que llevar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Problemas? ¿Dudas? Esto es una cosa muy sencilla, muy sencilla. A ver. Vale, me alegro que este sea mejor. Venga, decirme, José, dime. A ver, eh, esto es la suma de lo del total, ¿no? Claro. Yeah, esto yeah. es lo que yo me tengo que llevar para comprar todo esto que me habéis pedido. ¿Vale? ¿Y la suma del IVA no ha sumo. No, aquí el IVA lo hemos dejado aparte, porque, no hemos, porque la gente se guía. ¿Vale? Vale, vale. Dime, eh, Marta. ¿Y eh, eh, hay una cosa de que no he entendido bien? Dime, ¿qué no he entendido? Eh, eh, lo de llevarme. Sí. Tú cuando vas a comprar... Tú tienes que llevar dinero en tu bolso. Sí. Eh, y, si, y tú puedes llevar o poco o mucho. ¿Vale? Por ejemplo, sí. si vas a comprar el pan, ¿vale? Te dice... No sé si un familiar te dice, Marta, ve a comprar pan. Vale, perfecto. Quiero que compres tres barras de pan. ¿Vale? O quiero que compres tres barras de pan y una napolitana de chocolate. Uy, eso no lo ha dicho, pero bueno, eso lo he ¿Vale? Sí. Bien. Pero, ¿hay una cosa, o sea, con qué fórmula eh, lo has hecho? Mira, aquí hemos multiplicado, hemos hecho una fórmula que hemos multiplicado. La cantidad, eh, perdón, el precio que vale un lápiz por la cantidad de lápices que me tengo que llevar. ¿Eso lo entiendes, Marta? Sí. Aquí lo mismo, lo que vale una goma por el número de gomas que me quiero llevar, ¿vale? Por las vale. unidades. Y esto me da lo que valen 7 gomas. Yo pago 14 euros y me llevo 7 gomas. Yo pago 5 euros y me llevo 5, ¿vale? Bien. Pero como yo quiero saber cuánto dinero tengo que llevar en la cartera, ¿vale? Sí. Cuando voy a la papelería, ¿vale? ¿Qué hago? Si yo sumo todo lo que me cuesta, ¿vale? Todo lo que quiero comprar, ¿vale? ¿Me sigue? Sí. Me sale el dinero que tengo que llevar en la cartera para pagar todo lo que quiero comprar. Sí. Pues eso es, ¿eh? hemos usado la fórmula suma. Ah, vale. Vale, bien, perfecto. ¿Vale? Lo que estaba contando antes, ¿vale? De fijar celdas. ¿Vale? Es importante, sobre todo para la gente que va a hacer eh, oposiciones. ¿Vale? Por eso lo voy a contar. ¿Vale? ¿Vale? Imaginemos que todos tenemos aquí, ¿vale? Un valor que, vamos a ver, por ejemplo... Vamos a ver. Imaginaros que vosotros queréis... A ver si esto lo entendéis. Imaginaros que nosotros hacemos este mandado. ¿Vale? Es decir, hacemos este recado. ¿Vale? Que es ir a la papelilla y comprar todos estos productos. ¿Vale? Pero yo llego y digo, vale, yo voy a comprarlo, pero yo me quiero llevar algo por ir a comprar, ¿no? Hombre, es mi tiempo y es mi esfuerzo. Tengo que ir andando, tengo que irme a tal sitio, ¿vale? Por el hecho de yo tener que ir a hacer algo, quiero llevarme una parte, ¿vale? Eso lo entendéis, ¿no? Vale, bueno, pues yo me quiero llevar por, ca por cada viaje que yo haga, ¿vale? Me quiero, me quiero llevar 5 euros. Vamos a arruinar al jefe, al padre. Lo vamos a arruinar. ¿Vale? Me quiero llevar 5 euros por hacer el recaudo. Que lo voy a meter dentro de la hucha de ahorro. ¿Vale? Para ahorrar. ¿Vale? Para comprarme lo que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa...? Que necesito más dinero, ¿no? ¿Vale? Bien. Yo me vengo aquí y puedo coger y puedo decirle, quiero que me multiplique el número de la cantidad por lo que vale y le sumo 5 euros, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un euro, ¿vale? Pues me parece un poco, un poco bestia, ¿vale? Bien, ¿de acuerdo? Entonces los lápices ya no cuestan 5 euros, cuestan. Los 5 euros más lo que yo me quiero llevar para ahorrar, para mí, por hacer el recado. ¿Vale? Me seguí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué es este euro? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los lápices ya no valen 1 por 5 euros, sino valen los 5 euros de los lápices. Más un euro que me tienen que pagar a mí. Por lo tanto, valen 6 euros. ¿Vale? Si yo cojo esta fórmula, ¿vale? Y la copio para que se actualice, ¿vale? Veo, no, no me ha sumado el euro. ¿Veis cómo no me ha sumado el euro? ¿Por qué? Porque él, la celda, cada vez que yo copio, ¿vale? Cada vez. Que yo copio una fórmula ¿vale? lo que estaba contando antes, Excel lo que hace es que actualiza el número de fila y columna en base donde lo estoy copiando por ejemplo, si yo la cojo de aquí ¿vale? esto lo voy a borrar para que lo veáis mejor ¿vale? yo cojo de aquí, le digo copiar y la pego aquí, le digo pegar ¿qué ha hecho? esta ¿vale? es la E4 ha sumado, yo tenía la fórmula la E3, le he sumado un 1, a la D3 le he sumado otro y a la L2 le he sumado otro. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Ahora es la E4, D4 y L3. ¿Habéis visto cómo la ha sumado? Porque lo he copiado una fila debajo. ¿Vale? Si vuelvo a copiar esta y la copio aquí, ¿qué pasa? ¿Vale? Del 3 ha pasado al 5. ¿Por qué? Porque he pasado una y dos filas. Entonces al 3 le sumo 2. 3 más 2, 5. Y a la, a la, la D, perdona, le sumo 3 más 2, 5. ¿Veis lo que hace la F? Lo veis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la, aquí también me lo está haciendo, pero en la L4, en la celda L4, no hay un número. ¿Veis que como aquí no hay un número? No hay nada. Por lo tanto, me lo está haciendo mal. Estoy perdiendo mi euro. Oye, yo mi euro no lo quiero perder. Coño, ¿qué es lo que yo gano? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Si yo a la, a la fórmula inicial, ¿vale? A la primera, ¿vale? Yo la parte que no cambia, que en este caso es lo que yo quiero ganar, mi euro, ¿vale? Le pongo el signo de dólar y el signo de dólar a la L y la D y al 2. ¿Vale? ¿Lo veis? Cuando yo lo copie, ¿no veis? El valor, el resultado no me lo cambia. No lo ha cambiado, ¿verdad? Sigue siendo 6, 5 por 1, 5. Que me cuestan los lápices, más uno que quiero ganar yo, 6. ¿Vale? Bien. Cuando yo copio esta fórmula y la pego en la línea siguiente, en José, teoría me tendría que aumentar a José, uno. ¿De acuerdo? José, pero si arrastras, si arrastras, no te salen las fórmulas. Es lo mismo, arrastrar y copiar, pero esto lo estoy haciendo más despacio para que no se pierdan los compañeros. Pero sí, efectivamente, si arrastras se copia. vale Muy bien, vale, vale. Muy, muy buen apunte. ¿Vale? ¿Veis? aquí sí si me ha sumado ¿no ves? en la E sí si me ha sumado he pasado del 3 al 4 de la D he sumado 1 de la D3 he pasado a la D4 ¿vale? pero mi euro sigue estando en la L2 no la ha cambiado porque la he fijado esto se llama fijar celdas, Poniendo, ponerle esto sirve para fijar celdas y ojo los que vaya a hacer oposiciones, esto lo piden fijo, porque la gente se confunde, ¿vale? De acuerdo. ¿Quién se ha perdido? Dime, Marta. Ah, no. David. Yo no estoy perdido, José. Yo no estoy perdido. Yo estoy aquí vale. sentado. Muy bien, muy bien. Ah, no me he ido. ido. Muy bien, muy bien. Bueno, que habéis perdido de mi explicación, ¿vale? Seguro. ¿Me habéis seguido? Vale. Yo lo puedo copiar todas las veces que yo quiera, o como dice el compañero, arrastrando. No veis como si me ha sumado. Antes teníamos que llevar 139 euros, pero como ahora nos llevamos un euro por cada cosa, pues como tenemos cinco cosas... Son 5 euros más. 139 más 5, 144. ¿Habéis visto cómo ahora sí funciona? ¿Vale? Pero es porque este valor siempre va a estar en esta celda. ¿Vale? Que te digo que ya es la una, ¿eh? Ah, son ya la una. Ah, perdona. No. Ah, perfecto, perfecto. Ah, pues no me había dado. Vale, bueno, pues entonces vamos a terminar ya. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido un poquito, ¿vale? Tenéis muchas gracias, José. Tenéis que practicar todo, ¿vale? Si queréis gracias, José. ¿Vale? Gracias a vosotros, Jesús. Muchas gracias. Porque está muy bueno días. Venga, muchas gracias. Gracias, José. Buen día. Buen, Buen día. día. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, José. Adiós, José. Adiós, adiós, José. Seguimos por lo mismo. Eh. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Menos. Adiós. Adiós. A sí,